Y aprendí de la forma en como todos los seres humanos podemos aprender, ¿cómo? Estudiando. Estudiando. Y entonces compré libros de cómo crear. ¿Qué tal amigos de Derecho Inmobiliario? Bienvenidos a este video especial. Especial porque vamos a hablar del reconocimiento que me ha hecho YouTube enviándome esta placa de los 100 mil suscriptores como dije es un reconocimiento que hace youtube a las personas creadores de contenido que han alcanzado la cifra de 100 mil personas suscritas en su canal gracias de antemano a todos ustedes porque cada vez que se han suscrito al canal me han hecho saber que quizás el contenido que yo estoy compartiendo les ha servido y eso para mí me honra muchísimo y me compromete y por supuesto vamos a seguir haciendo muchos más videos que les sirva a ustedes Es costumbre de los youtubers que cuando les llega este tipo de placas hagan una pausa de lo que es normal en sus videos y se tomen una licencia de hablar un poco del cómo llegaron a youtube cuáles han sido las dificultades de pronto algunos consejos y compartirles un poco de la vida del youtuber y yo voy a tomarme también esa licencia el día de hoy así que vamos a hablar un poco de cuál es la vida mía y cómo fue que la suerte me permitió a mí tener la oportunidad de llegarles a ustedes a través de él de sus celulares y de sus computadores. Antes de arrancar, quiero invitarlos a ver el video en el que destape la caja en el que llegó esta placa. Voy a dejarles por aquí un enlace para que vayan y den la chequeadita. Ahorita sí, a lo que vinimos. Comencemos por la pregunta más fácil de responder. ¿Por qué arrancar un canal de YouTube? La respuesta es simple. Si alguien tiene algo, que le puede servir a otra persona, debería iniciar un canal de YouTube. Si tú sabes hacer el mejor arroz con pollo de tu familia, te aseguro que hay mucha gente que necesita esa receta en la manera en como tú lo sabes hacer. Si tú tienes una enfermedad y la has sobrellevado y quizás superado, muchas personas estarían ansiosas de conocer cómo tú lo has hecho. Si tú tienes un conocimiento, un título, hay muchos estudiantes que quieren saber cosas de una persona como tú, un comentario positivo, un mensaje religioso, los secretos de una abuela para criar los niños, muchas cosas que tú puedes compartirle y a otras personas allá afuera que están esperando a escucharte. En el caso mío, pues yo tenía una experiencia laboral en entidades como inmobiliarias, aseguradora de inmobiliarias y en constructora aunado con muchos años de estudio y de leer libros, entonces pues creo que tenía bastante para compartir con los demás. ¿Cuáles son las dificultades de empezar un canal de YouTube? Bueno, hubo dos grandes obstáculos, dos cosas por superar en este proceso. El primero de ellos es aprender a exteriorizar la comunicación, la forma en cómo tú cuentas algo. Para mí eso ha sido tenaz. Va a cuando uno arranca, uno parece un muñeco de torta. Uno es quietico, uno no sabe cómo hablar, uno no sabe cómo modificar su voz, uno no sabe cómo modular. Es de verdad muy cansón. Uno simplemente debería entender que uno debe hablar como como normalmente habla con los amigos y eso pues me hubiera ahorrado muchísimo tiempo porque es una de las cosas que uno de verdad más con las que más tiene uno que luchar. Si ustedes analizan mis videos al principio, no, pues yo parecía ahí todo quieto, todo robótico y eso fue una de las cosas de verdad más complicadas. El segundo obstáculo por superar es el idioma de YouTube, es aprender a hablar un chino, es complicado uno tiene que saber en dónde es que se colocan cuáles son los botones para uno poder montar un video, hay que aprender a editar, hay que aprender a hacer directos. O sea, tiene muchas arandelas y uno poco a poco tiene que aprenderlas. Pero el problema en sí radica es que casi no hay tiempo para uno dedicarle. Uno piensa, bueno, ¿por qué los pelados son tan inteligentes y por qué ellos sí pueden montar canales de YouTube? Porque ellos tienen tiempo para quemarlo y para cacharrear. Eso es a veces lo que, lo que uno no tiene. Los pelados no es que nazcan con un chip. No. Vea, quítense eso de la cabeza. Uno es tan inteligente como lo es un pelado, pero los pelados tienen más tiempo para, para quemarle, para ensayar y errar. Ensayo y error. De eso se trata. Entonces, como el problema es que casi no hay tiempo, aquí es donde uno verdaderamente empieza con los sacrificios. Ya tenés que sacar tiempo que antes utilizabas para algunas cosas para dedicarlo a cacharrear en YouTube. Ya hay que tener disciplina, dejar de hacer cosas que habitualmente tú hacías, ya no tenés tiempo de salir tan frecuentemente con tu novia a rumbear, ya no puedes ni siquiera ver partidos de fútbol. Yo recuerdo que en el mundial del 2018 solamente Vi completo el partido de México contra Alemania. De resto, todos los veía, los que pude ver, los veía por pedacitos. Tiempo que uno tiene o que antes destinaba para no hacer nada, con lo rico que es no hacer nada y con lo importante que a veces es no hacer nada, ya no tenía esa posibilidad. Mucha disciplina y muchos sacrificios para ganar tiempo, para invertirle a YouTube, para ensayar, equivocarse y volver a ensayar y así. Disciplina, por supuesto muchísima disciplina muchísimo orden pero qué cosa en esta vida que se quiera lograr no requiere disciplina el problema muchachos es que por más sacrificios por más orden y por más disciplina eso tampoco alcanza miren ustedes pueden meterle todo de su parte todo pero resulta que también en la vida, adicional a todos estos componentes que dependen de vos mismo y de tu voluntad, necesitas otra cosa. Muy, muy importante. Y es el papel de tener suerte. Sea buena o sea mala. Porque es que yo creo que, que es cierto que no existe ni buena ni mala suerte. Simplemente esas cosas azarosas del azar que se te presentan. Y... Pues aquí viene algo que es necesario que yo les comparta para que podamos identificar con qué suerte corrí yo que me sirvió y me permitió estar en el lugar en el que en este momento me encuentro. Para ilustrar la suerte que yo he tenido para alcanzar el, las. Hola, tío. Hola mi amor. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿La dejaron salir, mija? Para ilustrar la suerte que yo he tenido con mi canal de YouTube, debo hablarles de algunas personas que definitivamente han influenciado muchísimo en el camino que yo he recorrido para llegar hasta aquí. La primera persona en orden de aparición fue Diego Andrés Jiménez Ceballos. Diego Andrés es un duro en temas comerciales inmobiliarios y de temas digitales. Diego Andrés trabajó conmigo en una aseguradora de arrendamientos. Con el tiempo, Diego Andrés me dijo que empezara a compartir la información en Facebook y yo hacía directos de Facebook y poco a poco fui ganando como experiencia en compartir a través de las cámaras porque uno no se acostumbra mucho a hablar a, eh, pues a la cámara. Entonces pues Diego Andrés fue esa persona que me dijo anda por allí y mira a ver qué pasa. Gracias a ese Guito conocí a Ricardo Jaramillo. Ricardo es uno de esos manes que, que saben dónde ponen las garzas. Esos manes de emprendedores, de los que son gerentes. Un man que nos ayudó muchísimo. Y junto con Ricardo creamos una startup que se llamaba Dueño. Dueño era una especie de inmobiliaria digital. Fue una grandiosa experiencia este emprendimiento. Ya con esta startup conocí a Andrés González y los muchachos del equipo de Swaps. Estos manes son unos desarrolladores durísimos. Gracias a Swaps, pues yo tengo la página de internet que es www.derechoinmobiliario.co. Con Andrés ganamos un concurso para ser parte de un programa del Ministerio de las Comunicaciones, de las TICs, que se llamaba apps.co. En donde buscaban empresas, startups que quisieran o que necesitaran apoyo. De este mundo digital apareció Carlos Felipe Niño. Felipe es gerente de una inmobiliaria en la ciudad de Medellín, propiedades 1A. Y Felipe me contactó gracias a la página web que yo tenía. Resultó que Felipe me animó mucho a que cogiera los videos de Facebook, los bajara y los montara en YouTube. Así que. Felipe fue el que realmente me pegó ese empujón para ya abrir mi canal en forma. Adicionalmente y cosa que nunca me llegué a imaginar era que Felipe es esposo de una super youtuber aquí en Colombia que tiene varios canales y uno de ellos ya tiene más de un millón de suscriptores. Felipe me contactó con Lina y Lina me dio consejos de cómo arrancar el canal de YouTube tengo que agradecer de verdad a Diego Andrés Jiménez, a Ricardo Jaramillo, a Andrés González, a Carlos Felipe Niño. Habérmelo los en el camino de verdad que fue una gran suerte que me permitió entrar al mundo digital, conocer cómo funcionan los desarrollos, saber qué es una startup y posteriormente empezar con mi canal de YouTube. Yo tenía la oportunidad de estar en un mundo digital, yo me sentía todos los días casi como en Chartan, como en el programa de los tiburones. Teníamos que aprendernos los pitch, hablar de métricas, de guaira, de white combinator, de incubadoras, de aceleradoras. Tenía la disciplina, el orden y el sacrificio que debemos tener cada uno. Ahora, yo tuve la fortuna de estar en un lugar en donde me puso... Diego, Ricardo, Andrés y Felipe. Y tenía que adaptarme a ese mundo. ¿Y cómo hace uno para estar en algo que uno no conoce? Pues estudiando. Y me tocó que meterle más disciplina y más esfuerzo. Y aprendí de la forma en como todos los seres humanos podemos aprender. ¿Cómo? Estudiando. Estudiando. Y entonces compré libros de cómo crear una startup. De cómo... Organizar tu página web y tu blog. De cómo sacarle provecho a ese blog. De cómo hablar frente a las cámaras. Y los trucos de YouTube. Un aplauso para la asistente. Es que la suerte y la disciplina son como una bola, ¿no? Dependen entre sí. ¿Para qué sirve la disciplina y la suerte cuando no hay objetivos? Entonces, lo primordial es tener claro un objetivo. Cuando ustedes tienen la meta a la cual quieren llegar, definitivamente el camino es mucho más fácil y hacer el sacrificio pues tiene un verdadero sentido. Por otro lado, y a nivel personal, debo mencionar a tres personas a las cuales les debo un enorme, un eterno agradecimiento. Yo vengo de una familia muy humilde como la de la mayoría de las personas que estamos viendo este video. Y aunque tengo muchas historias que contar de mi crianza y que serían geniales, voy a referirme a tres hechos, tres situaciones que no necesito mucho esfuerzo mental para que a diario los tenga yo presentes. El acomedido come siempre de lo que hay escondido, este dicho me lo enseñó mi tía Teresa, casi que a diario me repetía esta frase y era genial porque me permitió como niño de 5 años en adelante entender que uno tiene que hacer las cosas de forma desinteresada. Yo venía a la casa de mi tía todos los días y ella me ponía a hacer un oficio. Me decía, mi hijo, ahí está el trapo, vaya a limpiar las porcelanas, las cerámicas, que el equipo de sonido, que el televisor y que no sé qué. Mi hijo ahí está la escoba, vaya barra, ahí está el trapeador y ahí está el baño para que, para que me haga el favor y me lo lave. Y yo lo hacía. ¿Saben cuál era la recompensa? Una zanahoria para rayar y una naranjita para exprimirle. Y yo era feliz con eso. Entonces mi tía me enseñó la humildad de este, de este gesto. Que uno no tiene que ir persiguiendo como una gran recompensa uno simplemente tiene que hacer las cosas con ganas y yo era de verdad muy feliz tener un papá todero miren, me tocó que hacer una lista de las tantas cosas que hacía mi papá para más o menos ilustrarles qué tanto yo pude haber aprendido con él, mi papá pintaba paredes, pegaba ladrillos, arreglaba tuberías, hacía un poco de electricidad, cogía goteras, armaba butacos, arreglaba puertas, instalaba cocinas. Mejor dicho, mi papá solamente le faltaba arreglar matrimonios, entregar al ser amado dominado, arrodillado y pidiendo clemencia. Este man se las sabía todas y gracias a él, pues uno aprendió a ser recursivo, a salir adelante con lo poquito que podía tener. Y de verdad funcionaba. Poco a poco uno iba avanzando. Gracias papá por, por darme estas herramientas que me han servido para toda la vida a no como como aguantar a no desfallecer, sino perseverar. El nadadito de perro, el zongo, sorongo. El tercer hecho es tener una mamá preocupada por enseñarte. Les voy a contar esta historia que probablemente ni mi papá se la sepa. Resulta que pues en mi casa todo era como muy medido, mejor dicho, volador hecho, volador quemado. Entonces mi papá de pronto le entregaba alguna plata a mi mamá para que mi mamá se la guardara. Y un día mi mamá, como en varias oportunidades hizo, cogió la plata que tenía de mi papá y se la gastó. ¿En qué? En unos libros. Unos libros muy especiales, que me los regaló particularmente a mí. Esos libros eran una colección de gramática, de ortografía, de sinónimos y antónimos. Eran un libro, unos libros muy bacanos. Y pues como en ese tiempo pues no había mucho que hacer y pues a mí me gustaba leer, pues empecé yo a estudiar gramática. Gracias a esa enseñanza o a esos libros pues yo aprendí a redactar muy bien. Y eso en la vida me fue como compensado y me fue resaltado en los empleos en donde yo tuve. Yo tenía una muy buena redacción. Uno de esos libros todavía lo conservo y lo utilizo también casi que a diario. Eh, por aquí lo tengo. Es este libro de sinónimos y antónimos. Este libro me permitió enriquecer cualquier texto que yo escribía. Definitivamente aprender a redactar es una de las grandes virtudes que yo tengo y se lo debo a estos libros que mi mamá a escondidas y con sacrificio los compró. Así que mamá, muchas gracias. Gracias tía, gracias mamá y gracias papá. Ahora vale preguntarse, ¿mi historia es diferente a la de los demás? No, probablemente hay particularidades y circunstancias que sí, que sí influyeron mucho en lo que ahora yo tengo pero estoy seguro que en vos hay muchísimas otras cosas que también van a influir para que vos seas bueno en algo, no necesariamente en un canal de YouTube. Muchachos, los invito a tener objetivos claros. Si el canal de YouTube va a ser una meta, vale la pena. O sea, tiene su retribución emocional. Es chévere saber que uno pudo hacer las cosas. Tengan claras esas metas, sean a corto o mediano o a largo plazo, ambiciosas o no tanto. Lo importante es fijarse algún tipo de meta. Eso le ayuda mucho para que en el camino no sea como tan, como tan, como para qué estoy haciendo esto. Recuerden esas historias de su propia vida en donde ustedes han dicho Joder, ¡Madre! Esto no lo pudo haber vivido otra persona, me tocó a mí y gracias a esto me volví resiliente, me volví metelón. Poco a poco, muchachos. Y una última cosa. No desperdicien la materia prima más importante que ustedes tengan, que es el tiempo. No se trata de no descansar, no... Descansar es absolutamente necesario y a veces no hacer nada te lo pide la misma la misma conciencia. Cuando uno no hace nada empiezan a aparecer las ideas, empiezan a aparecer los objetivos. Pero resulta que cada vez que nosotros nos aburrimos lo primero que hacemos es echarle mano a estos aparatos para distraernos. No, perder tiempo también es necesario a veces. Ya para finalizar quiero informar el ¿Para dónde vamos en este canal? Bueno, aparte de la aspiración natural de todo youtuber, que es conseguir la otra placa del millón de suscriptores, es que vamos a abrir un nuevo canal. El canal se llama Deberes y Derechos, ya está abierto. Y es un canal en el que vamos a compartir información jurídica, un poco más light. Vamos a hablar de código de policía, de tránsito, del estatuto del consumidor y voy a compartir la experiencia de haber comprado desafortunadamente un carro marca Renault en el concesionario Los Coches La Sabana en Colombia en donde pues realmente me trataron de una forma grosera y el carro pues uno se moja más adentro que afuera cuando llueve. La idea es que ustedes aprendan a reclamar cuando les entregan un producto o un servicio de mala calidad. No puede seguir pasando que se sigan aprovechando de uno como consumidor. Gracias a todos ustedes por haber hecho parte de estos primeros 100.000 suscriptores. Nos vemos por ahí en unos 2 o 3 años cuando lleguemos al millón de suscriptores. Por el momento los invito a suscribirse a este canal si todavía no lo has hecho y a suscribirte al canal de Deberes y Derechos en donde vamos a sacarlo también del estadio. Un abrazo, Dios los bendiga y nuevamente muchísimas gracias. Chao.